A lo largo de estos vídeos, el uso que hemos hecho de Compass ha sido más bien pequeño. Lo hemos utilizado como la herramienta de compilación, incluso para crear la estructura de los proyectos, pero por lo que respecta al código en sí, todo lo que hemos escrito ha sido código SAS. En este vídeo vamos a centrarnos más en Compass y vamos a ver cómo integrar los componentes que nos proporciona dentro de proyectos SAS. Y como primer ejemplo, vamos a empezar por algo que es habitual en todos los documentos CSS, como es el Reset. COMPASS nos permite la importación de un parcial que nos va a incluir de manera automática un reset global. Para ello, simplemente usando el import COMPASS RESET, al compilar obtenemos en el CSS el código de un reset bastante general para la mayoría de casos, un reset que no se nos puede adaptar bien a la gran mayoría de casos. Aún así, es posible controlar un poco más el alcance de ese reset mediante el uso no directamente del parcial, sino de diferentes mixins que resetean distintos elementos. Podemos ir a la documentación de referencia de Compass que podemos encontrar en la página web. Y eh, si, por ejemplo, la cargamos aquí, podemos encontrar que en el apartado en el que habla de reset se nos indica cómo importar el parcial que vamos a utilizar ahora mismo para hacer la prueba. Pero además, tenemos una serie de utilidades de tipo reset que en este caso son un conjunto de mixins que alcanzan diferentes ámbitos en función de qué es lo que queremos resetear dentro de nuestro documento. Podríamos ir a ver el código de uno de ellos, por ejemplo de este, que es el, que es el global, que es el que hemos insertado, donde observamos que el código en sí es un mixin, un mixin que está además compuesto de includes a otros mixins, por ejemplo del, del reset-box-model o del reset-font. De esta manera, con esta estructuración que llevan los mixins, podemos elegir no únicamente seleccionar el global reset. Sino irnos a mixins más pequeños, por ejemplo, el del Reset Box Model, podemos ver su código, es un código ya más pequeño, donde lo único que se hace es poner el margen, el padding y el borde a cero. Es decir, que podríamos modificar nuestro fichero modificando el import, en vez de colocar este import aquí arriba, colocar este otro import y especificando la llamada a un mixin mediante un include, en este caso, por ejemplo, al Reset Box Model. Bueno, pues utilizando esta técnica, que básicamente consiste en eh, importar el parcial correspondiente de la librería de Compass y posteriormente utilizar el mixin o la función proporcionada, nuestras posibilidades con SAS aumentan muchísimo. Así, por ejemplo, si quisiera modificar el radio del borde de un, de un div, lo primero que haría sería importar el parcial correspondiente. Por ejemplo, en este caso, consultando la documentación, sé que es Compass, CSS3 border radius Y posteriormente utilizar el mixin adecuado. Para eso me voy a crear una clase donde hago un include del mixin que en este caso es border radius. Y como parámetro una lista de eh, los valores de los radios de cada una de las esquinas. En este caso, para no complicarme, voy a poner únicamente 5 píxeles, de manera que todos los radios sean iguales en las cuatro esquinas. Y si compilo, lo que podemos comprobar, si vamos al fichero, es que hemos conseguido, o la, la compilación ha generado, las propiedades border-radius, tanto para Mozilla como para WebKit. Es decir, de una manera sencilla, consigo que eh, mi código CSS, en este caso mi código SAS, se ha soportado por varios navegadores. Si consultamos de nuevo la documentación de Compass, la tenemos aquí, observamos que lo que es la librería está dividida en una serie de bloques según la funcionalidad que nos aportan. Por ejemplo, en nuestro caso acabamos de utilizar una funcionalidad del bloque de CSS3, en concreto, el radio del borde. Pinchamos en ella y se nos indica qué importe colocar para importar el parcial. Se nos muestra algún ejemplo. que podemos no solamente verlo en SAS, sino también en el código que genera el CSS para ver cuál va a ser el posible resultado que tendríamos. Y eh, se nos muestran, por último, lo que son los mixins, es decir, las funcionales, los bloques que vamos a poder utilizar en nuestro código con todas las posibles variedades que tiene. En este caso, posibles combinaciones de, de radios, tanto de izquierda y arriba, derecha y arriba, etc. Y además, arriba teníamos las posibles variables de configuración del mixin. En este caso, por ejemplo, cuál sería el red del borde en el caso de que no definiéramos ninguno. Bien, pues de esta misma manera podemos ir a diferentes bloques, por ejemplo, los helpers, que básicamente lo que aportan son funcionalidades a las funcionalidades ya que tiene SAS de por sí. Por ejemplo, cálculo del coseno, obtención de la fecha de compilación, de la hora de compilación, cálculo de potencias, por ejemplo, tenemos también aquí. Es decir, en general, funciones que pueden ser interesantes, pero que SAS no trae por defecto. Y de la misma manera podemos encontrar otros bloques como la gestión de layouts o el uso de reset que hemos comentado anteriormente. Así que de manera general lo único que hay que hacer es encontrar la funcionalidad que nos hace falta, realizar el import correspondiente y utilizar ya sea la función o ya sea el mixing donde nos haga falta. Pero sí que es verdad que Compass además tiene algunas funcionalidades específicas que escapa lo que es el uso normal de CSS, ya que lo que en el fondo están haciendo es aportar nuevas funcionalidades a este CSS. Y una de ellas son los sprites. En Compass, un sprite no es ni más ni menos que la unión de varias imágenes, cuyo objetivo principal es reducir el tiempo de carga de las imágenes. Evidentemente, esto va a venir condicionado por el número de imágenes, pero cuando este número es elevado, la carga de una gran imagen, cuando nos referimos a temas de tiempo, es menos costosa que la carga de múltiples imágenes mucho más pequeñas. Evidentemente, teniendo esto en mente, lo que podríamos hacer es construir una gran imagen a partir de estas imágenes más pequeñas. Mediante un programa de edición fotográfica podríamos componer una gran imagen que esté compuesta de pequeñas imágenes. Pero la idea del Sprite en compás es que esta imagen grande se genere automáticamente en tiempo de compilación. Y, por supuesto, no solamente que se genere, sino que nos proporcione las herramientas adecuadas para que podamos gestionarla, para que podamos modificarla y jugar con ella en nuestro CSS. Vamos a verlo con un ejemplo. Para ello, me vengo... Aquí que tengo el fichero de configuración de SAS para ver cuál es la carpeta que está configurada como carpeta en la que tienen que estar las imágenes. En este caso es la carpeta imágenes. Así que sabiendo eso, me he ido a mi proyecto y dentro de la carpeta imágenes he creado una carpeta llamada barra donde dentro he colocado tres imágenes PNG, en este caso engranaje, nube y reloj de arena. Así que con las imágenes ya en la carpeta correspondiente me voy a... A lo que es el código y lo primero que hago es eh, limpiarlo, voy a borrarlo todo para tener un punto de partida más, más sencillo y por supuesto incluir el import de compas para eh, la gestión de eh, los sprites, que en este caso está en Compass utilities, sprites. Una vez cargado el import, el siguiente paso es cargar las imágenes. Y para ello utilizamos también la directiva import. Solo que en este caso incluiremos, entre comillas, el nombre de la subcarpeta en la que se encuentran todas las imágenes que queremos empaquetar en el mismo sprite. En este caso era barra y las imágenes son asteriscos.png. Ponemos el punto y coma y ya tenemos generado el sprite. Para poder trabajar con las imágenes, con cada una de las imágenes, lo que va a hacer Compass es crear tantas clases como imágenes existen dentro de mi sprite. De hecho, para incluirlas, para incluir en este caso todas las clases de todas las imágenes, lo que hacemos es utilizar la directiva include con un mixin que comienza por all, seguido por el nombre del sprite, que en este caso es el nombre de la carpeta en la que están las imágenes, barra, y acabado también con la palabra sprite. Si esto lo compilamos, y vemos que por una parte se ha creado... Dentro de la carpeta de imágenes un fichero png con un nombre un poco raro, que va a ser el sprite, el que va a contener todas las imágenes. Y en el CSS podemos ver que se han creado tres clases, cada una de ellas asociada a cada una de las imágenes que el sprite tiene. Lo que podemos ver fácilmente es que lo que va a hacer cada una de las clases es modificar la posición del background para que únicamente se visualice la imagen correspondiente a esa clase de todo el sprite. De hecho, si volvemos al explorador de ficheros, podemos ver que efectivamente se ha creado un fichero de nombre, barra y un número detrás que eh, podemos abrirlo, aunque ya realmente se ve aquí, que lo que contiene son las tres imágenes, en este caso de manera vertical, unidas. Estas tres imágenes son de 32x32, 32. de hecho se puede ver que la imagen completa es de 32x96, lo tenemos aquí abajo, pero realmente esto no tendría por qué ser así compas puede unir sin ningún problema a una imagen más grande e imágenes que tuvieran tamaños diferentes. De hecho, una de las necesidades que suele surgir es la de obtener cuál es el tamaño de la imagen que acabo de recuperar de ese sprite. Y para ello podemos usar funciones que también nos proporciona compas, como no, que nos devolverían el tamaño, en ancho y en alto en este caso, de una imagen concreta. Aquí arriba hemos hecho una inclusión de todas las imágenes pero podría ir en concreto una determinada. Por ejemplo, si quisiera encontrar el ancho del engranaje, utilizaría la función barra, guión, sprite, en este caso es el ancho, con lo cual pondremos un width, y entre paréntesis el nombre del icono, que en este caso es engranaje. Para ver el valor que sale, podríamos utilizar una directiva que todavía no hemos usado, que es la directiva de baja que nos va a permitir mostrar por pantalla una información determinada. En este caso, mi información que quiero que muestre es el ancho. Se compilo y vemos que efectivamente aquí abajo en la consola se nos indica que el ancho de, el, de la imagen engranaje es de 32 píxeles. La gracia de todo esto es realmente ver cómo se utilizan una serie de funciones que se denominan funciones mágicas. Esta función que tenemos aquí, la función que está calculando el ancho, es una función que realmente no existe, y que se crea el vuelo. De hecho, el nombre de la función incluye el nombre, o incluye la palabra barra, que es el nombre del sprite que se ha generado a partir de un conjunto de imágenes. Es decir, si tuviéramos más sprites, se crearían tantas funciones para calcular el ancho de cada uno de los elementos de esas imágenes como sprites tuviéramos. Es decir, que la función eh, barra sprite width se ha generado únicamente porque tenemos un sprite que se llama barra. Por supuesto, de la misma manera habrá otra para calcular el alto. Pero es que esto es algo parecido a lo que hemos hecho antes, justamente arriba, al incluir las imágenes del de sprite barra. Por último y para acabar el vídeo, simplemente ver algún extra más que también nos proporcionan los sprites. Y es que también podemos generar clases relacionadas con imágenes dentro de un sprite, pero cuando esas imágenes han de ser mostradas, cómo se activa una pseudo clase. Por ejemplo, si comprobamos de nuevo la carpeta barra, que era donde estaban las imágenes que formaban nuestro sprite, vemos que además de las de reloj de arena, nube o engranaje que teníamos antes, he creado otras como es engranaje morada, nube morada y reloj de arena morada. Son imágenes exactamente iguales a las de antes, solo que lo que he cambiado es el color. De negro he pasado a un color morado. Lo que me gustaría es que se generasen clases de tal manera que cuando, por ejemplo, me pusiera encima de una de esas imágenes, la imagen pasará a ser la imagen morada. Hacerlo resulta muy sencillo, simplemente es modificar el nombre de la imagen de tal manera que aparezca al final con un subrayado con un, o con un guión el nombre de la pseudo clase que queremos que se vea afectada. Por ejemplo, en este caso voy a hacer todo con hover. Una vez las tenemos, volvemos a mi código y al igual que antes importamos las imágenes. Hacemos un import. Si me creo una clase y dentro de la clase incluyo un botón, V, a compilar, veremos que además de la clase clase que define la posición de la imagen dentro del sprite, se le ha asociado también la pseudo clase hover en la cual la imagen ha cambiado de posición, es decir, lo que va a ocurrir es que en condiciones normales la clase va a tener como fondo la imagen que se encuentra a 64 píxeles en negativo y con la pseudo clase hover lo que se va a aplicar es la imagen que está a 96 píxeles en negativo en vertical. Con este ejemplo no solamente vale la pena quedarse con la idea de eh, poder crear imágenes asociadas a pseudo clases, sino también con el hecho de poder utilizar otro tipo de función, como es esta de aquí, que en este caso no hace un include todas las imágenes que hay en el sprite, sino únicamente de aquella que nos interesa. Y por supuesto también con estos nombres mágicos que tienen los Mixin en los que primero incluimos el nombre del sprite y a continuación entre paréntesis el nombre de la imagen que queremos incluir.